Gonzalo, muy buenos días, así es pasamos a revisar inmediatamente las informaciones de las últimas horas y vamos a comenzar con una situación que les adelantamos al inicio y Meganoticias se conecta este homicidio que ocurre en Barro Meix a plena luz del día cerca de las 6 de la tarde, esta situación fue eh, ocurrida en el sector de Sacie con una conferencia donde dos desconocidos a bordo de una motocicleta llegan hasta ese lugar y realizan una serie de disparos en contra de un hombre de nacionalidad colombiana de 41 años en la por supuesto la gravedad de los disparos recibidos, uno de ellos a la altura de su cabeza, provocan lamentablemente que falleciera mientras era trasladado en un vehículo particular hasta la posta 3, ya que equipo del SAMU, según lo que mencionan testigos, también eh, tras la llegada personal de carabineros, habría demorado muchísimo en llegar hasta el lugar de los hechos. Una situación gravísima que actualmente está siendo investigada por efectivos de la Policía de Investigaciones para finalmente identificar a estas dos personas que bajo el relato de algunos testimonios también serían extranjeros se movilizaban a bordo de esta motocicleta que no contaba con placas patentes y que va a tener que ser eh, buscado el trayecto de este vehículo a través de las cámaras municipales, también de algunos locales comerciales para finalmente conocer al paradero de estos dos responsables quienes llegaron a bordo de esta moto, descendieron y realizaron estos disparos a plena luz del día, algunos locales comerciales todavía se encontraban abiertos cerca de a 6 de la tarde, muchas personas por supuesto transitan por lo que es el barrio Meix, una zona comercial que constantemente tiene movimiento durante eh, toda la jornada del día y que por supuesto llama muchísimo la atención y preocupa esta gravísima situación, este homicidio que se registró durante la jornada del día de ayer. Vamos a escuchar ahora justamente parte de las declaraciones de uno de los testigos que justamente vio a estos dos sujetos armados escapar, luego realizar esta serie de disparos en pleno barrio Meix. Pasemos a escuchar las declaraciones. ...al escuchar, digamos, unos disparos... ...que me parecen bastante extraños, digamos... ...porque era pleno, pleno día... ...y me devuelvo y, y empieza la gente a correr... ...entonces también me da miedo, me escondo en esta esquina... ...que está detrás mío... ...y debo pasar dos tipos, uno con, con ¿cuánto se llama?... ...con la pistola en la mano... ...que, se, que aquí a la vueltita se sobra una moto... ...y huyen del lugar... Nuevamente, foco de violencia el barrio MEX, a pesar, Julio, de todas las medidas que se han tomado. Recordemos que a inicios de este año se materializó un operativo que permitió erradicar de ese lugar los famosos toldos azules. Eh, se vivió eh, por un par de meses plena tranquilidad. Había disminuido eh, gran parte de las problemáticas, pero hace poco se volvió a activar esto y genera nuevamente la preocupación, Julio. Claro, genera nuevamente preocupaciones no tan solo de los locatarios, quienes fueron testigos de esta situación, sino que también de los transeúntes. Hay que mencionar que esto ocurre cerca de las 6 de la tarde, a plena luz del día, horario en el cual bueno. todavía funcionaban algunos locales. Personas transitan por ese sector de conferencias con esa CIA y, por supuesto, es una situación gravísima. Por suerte, no hay personas lesionadas. Estos 12 delincuentes, podemos llamarlo así, llegaron hasta este lugar y realizaron los disparos con un objetivo claro. Este hombre de 41 años. De hecho, la hipótesis principal que se está manejando. Es que sea un ajuste de cuentas eh, por el cual habrían llegado en esta motocicleta sin placas patentes y que ahora está siendo intensamente buscada por efectivos de la PDI tras la instrucción que entregó el Ministerio Público con la primera recopilación de, de los datos. Identificar por supuesto a la víctima que se encontraba con su pareja en ese momento y que no ha querido entregar declaraciones efectivos policiales. Sería fundamental por supuesto que entregara su testimonio de lo ocurrido durante la jornada del día de ayer. Pasamos a escuchar las declaraciones que entregó personal de carabineros justamente en primera instancia por esta una gravísima situación este homicidio en un sector importantísimo de Santiago como es el Barrio Meix. En el sector de Barrio Meix... Eh, una persona resulta fallecida ya que eh, recibió una serie de impactos balísticos por parte de dos personas que se trasladaban en una motocicleta y percutan una cantidad indeterminada de eh, disparos hacia esta persona según testigos. Esta persona por lo que dice el testigo que declara en el hecho que eh, se encontraba junto a su pareja ya. Eh, esta no presta declaraciones ya a raíz de, del estado de shock que mantiene y eh, eh, a raíz de, de, de eso no hay ninguna detención, ninguna persona detenida en el momento. Claro, vamos a cambiar de tema en estos momentos.